No sé si se aprecia, pero mira, todo lleno de pececillos y, y, y muertos. Todos estos son pececillos muertos. Mira, mira, madre mía, la luz es de ahí. Mira, madre mía, que esta que de pececillos muertos por pequeña. Madre mía, mira, está a la orilla, Qué desastre, ves cómo saltan ahí, como aletean, porque no tienen oxígeno, el mar muerto, Balú deja los peces, dan ganas de llorar, verdad, madre mía, ver. en el agua de las pompillas son los que se están ahogando, madre mía, y sí, párate, Qué muertos hacen. ¿sí? ¡Madre mía! No. Ver, todas las burbujillas esas que hay en el agua son pececillos que no pueden respirar Mira, ¡Madre mía! Otra vez lo del año pasado ¡Qué tristeza más grande! ¡Deja los peces, Balú! ¡Sal!